Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Creaciones Betina Hoy les voy a enseñar a hacer esta cajita Para que en ocasiones especiales Como un día de la madre Amistad, 15 años o Para esta fecha tan especial que se aproxima Nuestro día El día de la mujer Espero les guste y les sea de mucha utilidad Ahora vamos con la lista de materiales Y con el paso a paso En este video voy a reciclar una cajita Donde viene empacado el chocolate ustedes mirarán qué cajita pueden utilizar y vamos a forrarla con cartulina fucsia nos quedaría así ahora voy a utilizar papel seda vamos a tomar el papel seda y lo vamos a arrugar así y vamos a utilizar colbón y diamantina, la diamantina es opcional Voy a darle vuelta para empezar a forrar en este lado. Vamos a desarrugar el papel seda. Aplicamos colbón. El colbón debes de esparcirlo con un pincel. Yo lo hago así por hacer el video más rápido. Y vamos a pegar así. debe de dejar secar muy bien la cajita cuando la fordes totalmente y vamos a cortar lo que nos va sobrando como les dije vamos a hacerlo con toda la cajita acá le voy a aplicar Colbono pegamento blanco que sería para aplicar la diamantina, recuerden que esto es opcional si lo desean hacer es como para darle un poco de brillo y dejar secar muy bien bueno ya tenemos la cajita toda forrada ya le dimos la textura ahora acá en esta parte ahora vamos a utilizar cierre adhesivo velcro para pegar acá en estos dos lados, nos quedaría así vamos ahora a decorar esta parte, para eso vamos a utilizar cartulina esta mide 7 centímetros por 13 centímetros, este es un cuadrito que mide 9 por 12 centímetros y la amarilla que mide 8 centímetros por 16 centímetros Vamos a tomar esta. Vamos a aplicarle silicona líquida. Y pegamos. Ahora voy a abrir y en esta parte interior voy a pegar la cartulina amarilla. Y pegamos acá. Ahora con este cuadrito vamos a hacer esta figurita. Y con marcador azul, este es un marcador resaltador. Vamos a pintar así. Con marcador de punta delgada vamos a decorar así. O marcador micro punta. Y delineamos así. Acá en esta parte vamos a hacer unas rayitas para decorar y delineamos así. Cortamos. Esta parte la vamos a pegar acá. Voy a delinear acá esta parte. Vamos a dejar así, vamos a decorar esta parte primero. Vamos a escribir un mensaje o una frase. En este caso voy a escribir con cariño. Pueden escribir para ti o feliz día, lo que deseen. Acá en esta frase utilicé marcadores resaltadores y marcadores gráficos marca Pelican y Doricolor. Igualmente vamos a delinear para que se vea más. Recuerden que los colores son opcionales, pueden escribir la, el mensaje con solo color. Vamos a decorar esta parte. Voy a hacer unos rosquitos con marcador resaltado. Y voy a hacer unos punticos acá. Ahora vamos a escribir, voy a terminar de escribir la frase... En esta parte, toneladas, acá voy a pintar un cuadrito con este marcador azul para escribir D y decoramos. De buenos deseos para de nuevo hacemos un cuadrito es un marcador resaltador color naranja sí. tonelada de buenos deseos para ti igual voy a hacer acá rosquitos para que se vea más bonito esto es opcional y con este marcador verde voy a hacer punticos y voy a hacer dentro punticos negros Ahora vamos a utilizar papel seda, vamos a utilizar cuadritos de 5.5 por 5.5, quiere decir 5 y medio por 5 y medio, y este papel seda de 8 centímetros por 24 centímetros vamos a arrugar. Igualmente vamos a arrugar el verde. Vamos ahora a desarrugar vamos a hacer unas florecitas o unas rositas desarrollamos este también y vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar más o menos un centímetro voy a hacer este paso despacio para que entiendan mejor Volvemos a doblar y de nuevo doblamos, serían tres veces. Vamos a tomar así, volteamos así y que el papel llegue hasta acá, hasta ese extremo de los dos dedos. Y vamos a dar vuelta. Vamos a sacar estos dedos vamos a arrugar así en esta parte y vamos a dar vueltas y acá en esta parte vamos a tomar esta partecita y la vamos a ir enrollando a medida que damos vueltas para darle la formita nos quedaría así el papel verde vamos a aplicarle acá en esta parte en este extremo silicona líquida tomamos la florecita la pegamos y de nuevo aplicamos silicona líquida vamos a doblar así y vamos a tomar así vamos a arrugar así acá si sí puedes darle la forma de nuevo lo haces, nos quedarían así de estas vamos a cortar varias vamos a tomar estas florecitas y las vamos a cortar esta parte para poder pegarlas y vamos a aplicar silicona líquida y las vamos a pegar así vamos a pegar en todo el... la cajita nos quedaría así Vamos a abrir y acá en esta parte vamos a arrugar papel seda así, acá yo tenía otros, otros papeles ya que tenía así arrugaditos y vamos a picar. Amigos, espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Es un lindo detalle para que alegres la vida de tus seres queridos. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.